Jelly de que yo, de y la que yo, de yo, y borda? Terminó. <coughs> wow muy bueno ¡Chabón! Sin palabras. No sabe... ¿Qué decir? Le pregunté si tenías hambre y me contestaste con, es, con el baile. Y duró 27 horas. Invocaste un cerebro. No sé si va a vivir ahora con nosotros. ¿Qué tal? No sé, Me desarmaste toda la heladera. No sé si ahora... lo puedes hacer un baile donde armás ¿Tenés hambre al final? Ah, comiste la banana en el medio, sí, por el ojo Cierto Bueno, yo voy a comer algo Porque hace un día y medio que no como Me estoy cagando de hambre